Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo el lance de un diamante de Rocking Mountain Goat, o como dicen, una cabra de las rocosas. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Acabamos de aterrizar en el puesto de cazador, que lo encontramos ahí en, en la colina de los dinosaurios, y vamos a acercarnos a la orilla del lago a ver si podemos encontrar algún puma o alguna cabra. Vamos a mirar por aquí, no vemos nada de momento la verdad que tengo mucha presión cinética en esta zona puesto que estuve cazando con mi amigo maker en una multi estuvimos cazando pumas y la verdad que hicimos una cosecha de pumas muy muy muy aceptable nos vamos a seguir acercando hacia la orilla despacio sin hacer mucho ruido vamos a seguir mirando por arriba no vemos nada vamos a ver si aquí abajo de la orilla del agua que estarán bebiendo los animales podemos encontrar algo no vemos nada, pues seguimos avanzando, no tenemos prisa, yo sé que están aquí los animales bebiendo, hasta ahora mira, ahí tenemos una, una llamada, es una, una hembra de ciervo mulo, vamos a intentar localizarla, no vemos, puesto que tenemos los árboles ahí, vamos a mirar, ver como decía la, la presión energética que tengo, vamos a mirar los abrevaderos, a ver, pues nada, vamos a seguir avanzando o esa presión que veis ahí es, es de pumos ¿eh? la verdad es que entra muy bien muy bien con, lo, con los reclamos nos dirigimos hacia la orilla mira ya vemos cabras allí vemos una hembra vemos un macho nivel 3 así que nos vamos a agachar y nos vamos a acercar despacito a ver si si vemos más mira ahí tenemos otro ahí tenemos la hembra hacia un mulo ...vamos a avanzar un poquito más de pie... ...puesto que estamos bastante largo... ...y, y el aire no nos, no nos va a afectar... ...ya vemos en las cabras... ...mira ahí tenemos un nivel 4... ...las hembras de mulo... ...y un nivel 5 media... ...un nivel 5 media... ...así que vamos a ir a, a por él... ...que está a una distancia más o menos óptima... ...voy a calibrar... ...y voy a intentar hacerlo el en lance... ...en el 4 y en el 5... Vemos ahí las hembras de mulo. A ver si agachara la cabeza. Para beber y puedo darle el, el tiro. Vamos a respirar un poquito. Ahí está. Subimos el arma. Y disparamos. Vamos a hacer otro 11 Venga. Doble impacto. Ese animal está muerto. Ese animal está muerto. Ya vemos cómo ha caído. Y vemos cómo cae también ahí el otro. Salen corriendo las cabras. A ver si puedo disparar a esa. A ver. Nada, hemos fallado. Hemos fallado esos tiros. Ya estaba muy largo para la distancia que tenía puesta. Así que vamos a, a recoger los animales. Ahora no nos importa correr. Puesto que han, que han salido corriendo los animales. Y ya luego subiremos para arriba e, e intentaremos darle caza nos pegamos la carrerita nos van a subir las pulsaciones voy a mirar mira ahí está una hembra las otras hembras de, de ciervo mulo lástima no, no hubiera un, un macho mira ahí vemos un nivel 3 voy a intentar hacer el lance a ese y disparamos pero yo creo que no que no le he dado no le he dado porque justamente cuando ha disparado se ha metido detrás del árbol y, y ha fallado ese tiro. No siempre vamos a, a tener tiros certeros. De vez en cuando fallamos. Somos humanos. Y no, y no pasa nada. Seguimos corriendo para recoger el, el nivel 5 y el nivel 4. Ya lo vemos ahí. Vemos allí hay otros. A ver si puedo hacer el lance. A ver. Y viene andando el animal. Respiro y... Disparo, Le hemos dado... Le hemos dado... Vamos a ver si puedo hacer otro lance... El de allí... Nada... Ese, ese tir se nos ha ido alto... Y ese también se nos ha ido alto... Ahí le hemos dado... Pero le hemos dado de la pata trasera... Así que... Nos va a penalizar... Esa nos va a penalizar... Municionamos otra vez... Y nos acercamos a... A las dos piezas abatidas que tenemos aquí... Tanto el nivel 5 como el nivel 4, que el nivel 4 seguramente será un oro y el 5, pues no lo no sé, podrá ser un trono o, o ser un diamante ya vemos aquí el animal abatido vemos aquí la, la zona de bebedero vemos el impacto de sangre que ha sido buenísimo y a ver, un diamante, un diamante con 50 menuda puntuación, no es de la más alta pero es sí una puntuación muy alta de diamante así que lo voy a disecar y vamos a, a recoger al otro. Escuchamos hay una llamada. Vamos a mirar. Vemos hay un macho o una hembra, no lo sé. Vamos a ver ahora. Sí, un nivel 3. Y hemos descubierto también otro verdadero Así que calibramos el rifle. Apuntamos y disparamos. Le hemos impactado. Ese animal está muerto ya. Ya vemos cómo ha caído. Y vamos a, a recoger al otro. A ver dónde está, es que ya me he despistado yo un poquito Voy a decir a Perrete que me lo busque Yo creía que estaba aquí por esta zona, un po quizás un poquito más para abajo Pero me he despistado con el, con el lance que hemos hecho a nivel 3 Vamos a subir un poquito más, pero yo creo, no, yo creo que estaba más para abajo Pero bueno, ya Perrete no no va a avisar Mira, ya nos llama Perrete, efectivamente estaba más abajo Sí, claro si sí, cuando veníamos es cierto que cuando veníamos lo veíamos a los dos que estaban muy cerquita uno del otro municionamos otra vez vemos ahí un impacto de la sangre un, un impacto muy bueno y a ver qué tenemos tenemos un oro 93 puntos justito y vamos a, a recoger a ese nivel 3 que tenemos ahí y mientras llegamos deciros que el día 22 nos sacan el nuevo pack de armas que estoy deseando probarlo aunque a mí el, los dos que he visto no me convencen mucho puesto que el m16 del 223 vale para los para los zorros y los y otros animales pequeños de nivel 2 si sí, se sí va a venir bien pero bueno a ver qué, qué sorpresas no, nos dan se comenta que van a sacar un 308 la verdad que en la munición real entre el 308 y el 306 me quedo con el 306 30 pero el 308 es una munición muy buena y a ver qué tal se comporta desde luego yo sí pienso comprarme el pack pienso probarlo intentaré hacer un vídeo con, con las nuevas armas y a ver qué tal qué tal será ya estamos llegando aquí a nuestro nivel 3 vamos a ver la puntuación que, que nos arroja normalmente los nivel 3 nos van a dar una plata raramente dan, dan oro pero lo vamos a ver ahora mismo efectivamente una plata 82 con 50 y ahora sí nos vamos a pegar la carrerita que no nos importa para recoger aquel que abatimos y el y al otro que herimos puesto que tenemos allí un animal muerto nivel 3 y hemos herido a otro ves visto la presión cinéctriqueta que tengo desde luego es una una muy buena zona para cazar animales cuando están viviendo ¿eh? Esto, sobre todo, fijaros en los hábitats, en los abrevaderos Los pumas se concentran aquí y podemos abatir entre 5, 6 o 7 pumas Que nos podemos ver eh, bebiendo Tanto en este lago como uno un poquito que está más al, al oeste Y voy a mirar un poquito a ver que si vemos algún otro Mira, ahí vemos otra ah, Es una hembra nivel 2 Aunque nos dan trofeos, pero... No soy yo muy partidario de, de disparar a las, a las hembras Si fueran los órices sí, los órices Reconozco que las hembras de órices dan mejores trofeos que los machos Y además las distinguimos muy bien por los, la longitud de los cuernos Vamos a darnos la carrerita Y a ver si ya llegamos a la zona y podemos localizar el que abatimos y el que herimos La hembra que sigue huyendo, voy a mirar más por aquí Ahí vemos otra hembra, son dos hembras, que bajaban a bebé, pero como estamos haciendo ruido, nos han escuchado y se han, se han espantado. Ya estamos llegando más o menos a la zona en la que abatimos a aquellos. Cuando lleguemos un poquito más más al centro de la mancha, le diré a Perrete que me lo busque. La verdad es que para estas cosas el perro viene muy bien, para otras a veces estorba, puesto que se nos pone delante, pero... Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes Aunque así yo soy partidario de, de llevar el carro Vamos a echar otro vistacillo Allí vemos la hembra Y la otra hembra que iba para allá Venga, parrete, búscamelo que tiene que estar por aquí el animal Que tenemos uno muerto y, y otro herido Ya lo ha encontrado, lo vemos ahí Vamos a ver qué, qué puntuación tiene Ahí tenemos una hembra Venga, sí, voy a dispararle a ver qué tal se da Disparamos, le hemos impactado bien Y ahora la, la recogemos A ver qué tenemos aquí Seguramente sea una plata Efectivamente, una plata 80 con 40 Y vamos a recoger a esa hembra que tenemos allí A ver qué puntuación nos nos arroja y tenemos por aquí otra herida que le dimos en, en la pata trasera. Y a ver si la, la localizamos. Vamos a seguir mirando con el GPS. Vemos la presión cinegética. Venga, perrete Búscame lo que tiene que estar por aquí. Ya sale perrete corriendo. Vamos detrás de él. La, los animales que hubiera aquí han, han salido huyendo hacia el noroeste. Y... Y no creo que bajen Así que no nos importa ahora hacer un poco de ruido Aunque sabéis que a mí no me gusta correr Mira, vemos aquí el impacto de, de la sangre que le dimos Ahí escuchamos una, una llamada de advertencia de un buflón Pero no creo que lo, lo podamos ver Aunque voy a echar un vistazo Aquí un poquito más para arriba, a ver si lo veo No, Vamos a ver por aquí vamos no, para este lado Voy a echar nuestro vistazo en la, en la dirección que sonó No, pero no vemos nada, está detrás de la loma Así que sacamos nuestro GPS Y vamos a, a localizar al, al animal herido Que hemos visto ahí estamos Vemos la perrete ahí Así que nos dirigimos con la ayuda del GPS a la dirección del perrete Aquí vemos el, un impacto Un nah, sangrado muy, muy, muy bajo, eso nos va a penalizar Voy a mirar por esta zona, a ver aquí... Mira, ahí tenemos un animal abatido. Y a ver cuál es. Bueno, tenemos dos, uno al lado de otro. Vamos a ver... Aquí tenemos un, una plata, 56,20... Que era la hembra, y este va a ser el que le dimos mal. Efectivamente... Un bronce 76,10 nos ha nos ha penalizado porque hemos impactado en carne. Vamos a decir a Perrete que busque otra vez por subir si algún. alguna sangre más por aquí que se nos haya pasado. Porque han sido muchos lances seguidos. Y Perrete no, no encuentra nada. Así que os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde han sido. Aquí os lo digo, al lado del puesto de cazador, en la colina de los dinosaurios. Veis toda la presión.